Ya. Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos viendo otro jueguito más del recuerdo. Les traigo The Goonies, un juego de Datasoft también, año 1985. A ver, veamos, entre hecho. Siete años tenía el huevón, yo ya estaba jugando a esta huevón, se la Atari me lo regalaron a los siete años. Buena. The Goonies, un jueguito que era para disquetera. Eh, floppy disk, eh, bueno, como pueden darse cuenta, y decía: da vuelta, eh, coloca el, el lado 2 de la, del disquete y, y presiona Return o aprieta la letra L para tener vía infinita. Ya vamos a darle, vamos a dar vuelta a nuestro disquete y le vamos a dar Return nomás, ya sin sí, vía infinita, porque somos seco aquí en el jueguito. recuerdo nosotros terminamos los jueguitos. De ahí de Kunis weón, 1985 Datasoft programado por Scott Panberg. Esos tiempos nadie encachaba quién eran los programadores po. Hoy en día los podemos ver en, en Wikipedia o, o no sé weón, ahí en alguna parte saldrá Ya como no tenemos nada más que hacer el día de hoy Nos vamos a divertir jugando de Kunis Partamos ¿Cómo partía? ¿Y, en qué ¿Y de qué trataba? Bueno, este juego estaba basado en la, la misma película, que se llamaba The Goonies eh, Una película donde unos pendejos eh, tenían que encontrar un tesoro para poder salvar su casa ¿Mm? Entonces... Ya, pues lo partían... Me acuerdo que en la película eh, encontraron un mapa Y con ese mapa eh, lleg llegaban hasta una casa Por donde tenían que bajar por una chimenea ¿Ya? En este caso, en esa casa se encontraba también una familia de ladrones, que eran los Fratelli Lo recuerdo perfectamente porque este juego me encantaba, bueno, y, y, y vi la película por puro que, por, por el juego nomás O sea, en ese tiempo, fue cuando me enamoré de Cyndi Ya, Esa gorda que está allá abajo, eh, esa es la, la líder de la banda Entonces, ellos tienen máquinas que son para para falsificar billetes entonces aquí nuestro protagonista va a empezar a falsificar billetes ahí arriba, ¿ven? Y la gordita ahí parte a buscarlos como vuelta loca. Mientras tanto nuestro amigo Cacho, porque ese es Cacho, así se llama el gordito, va a botar la cuestión de agua sobre la, la chimenea, va a bajar por acá y tenemos que dejarlo aquí. Ahora apretamos el botón, cambiamos de personaje, tiramos el último billete, y bajamos rápidamente Vamos Y ahí tenemos que correr nomás y bajar Listo Entonces ya los fratellis sabían que nosotros estábamos metidos abajo, entonces ellos no iban a seguir todo el rato Y aquí es cuando empieza la historia y todo el cuento, lo, que los pendejos encuentran como todas unas cadenas y todo ese tipo Y aquí en este nivel estamos ocupando el chino había un chino en, el, en la, la película. El chino supo, su, supongo que es este de blanco. Siempre imagina que es de blanco. La música de fondo espectacular. Es la música original de la, de la película. pasado 8 bits. Que la canta Cindy. Cindy Loper. Fue cuando me enamoré de Cindy Loper. la película salía ahí la, la mina, weón. Bueno. Aquí tenemos que bajar. Después de haber esquivado esa esos saco, abrimos aquí con este con este, esta como tuerca, no sé qué hueá será esperamos que pase un pajarito y que, que ese pajaro es malo entonces nosotros llevamos a nuestro amigo este negrito aquí a esta pelotita que se mueve como al revés entonces cambiamos de personaje y cerramos ahí y lo dejamos aquí oculto porque siempre hay una zona segura eh, después de eso tenemos que pasar por acá. ¿eh? Ups, oh Puta, me morí. Como tan pollo, weón. Como tan pollo. Ya, la misma. Pasamos los sacos o las piedras. Oh, al límite por un pixel. Vamos. Uh. Esta parte salía en la película. Cuando los. Lo primero que se enfrentan los cabros es eso. Los cabros. Los jóvenes. Ya, a ver. Ya vamos a llegar acá de abajito. Ya. Activamos acá, que se levante. Esperamos que el pájaro pase. Ya, ahora bajamos. Y ahora sí. Ya no podemos perder, es un nivel muy fácil, pues weón. Bueno. de el personaje ahí. Y... Vamos rápido. Ahora. Perfecto. Tomamos la llave. Bueno, aquí tenemos que saltar ahí. Tomamos la llave. Y la pasamos. Bien. Ahí estamos. Todos estos juegos tienen como todo la misma temática del juego. El Bruce Lee, Bueno, el Conan. La gráfica del Conan me gusta. Datasoft. Bueno, Datasoft la lleva. Igual que Zeppelin Games, también otra empresa de jueguitos de Atari, bastante buena ya, Aquí tenemos, aquí esta es la parte de la película, cuando están en las cañerías Ya, hay una parte donde Los cabros estaban en las cañerías, los cabros, me con los cabros Los, los... los pendejos, los pendejos hueones estos ya Estaban en las cañerías y... Y necesitaban pedir ayuda Justo en ese momento aparecen los... Los buenos malos de la banda Apretamos, a ver, espérense Apretamos acá Ah, tengo que ir a apretar al otro lado parece, espérense Aparecen los flights de la banda de los Fratelli y... y... Y los pendejos tenían que pedir ayuda moviendo las cañerías y todo ese tipo de cosas, pues bueno. Entonces esta es como esa parte Ven, si se fijan ahí ya llegó un... Uno de los italianos El me dispara, po? miren Ya, ahí te va a a mi amigo, pero... Ya... Ahí abrimos la puerta Bajamos rápidamente Y ahora tenemos que cruzar al otro lado Ups Vamos Rápido, rápido, rápido, rápido. Ahí. Ya. Como pueden ver, bueno, hay que tener cuidado con ese compadre que está allá al lado. Allá, que el italiano que nos está disparando. Y arriba están la gente que se baña. Entonces no, nos mata con el, con el agua caliente, el vapor. Pues bueno. Ya, en este nivel... Este, este nivel es como un nivel un poquito latero. Bueno, aquí estamos ocupando la, a la mina que se comía el protagonista. Y, y nunca pude cachar quién es, el, quién es ese otro humano. A ver, esperen, si aquí esto es así Abrimos acá abajo, ahí Bueno, esa piedra que, que está ahí, tenemos que hacerla caer... Tenemos que hacerla caer acá Aquí donde esta mina va a mover acá abajo, ahí. Esperense. Déjenme llegar primero. Ya, ahí. Entonces, yo aprieto acá. La piedra cae y hace desaparecer al lado una de esas barras azules. Ahora tenemos que correr, pero como enfermitos, porque esa piedra yo no voy a alcanzar a, a llevarla. Y miren lo que pasa cuando llegue la piedra, llega la piedra abajo activa esa campana que es una trampa y, y despierta a todos los vampiros y los pájaros que hay por todos lados, entonces eso es lo que vamos a tratar de evitar todo este rato ya, ahí, y ahí, vamos a esperar que los pajarracos se vayan y ahora nos podemos ir tranquilos que hacer lo mismo delante ahí vamos a a la otra mina total nos quedan dos más pues vamos a tratar de hacerla corta ahí un juego bueno básicamente de mover dos personajes todo el rato como en equipo lo bueno es que también lo podéis jugar de a dos players y teníais que hacer lo mismo lástima que tu amigo no era tan inteligente como el que lo teníais pues, o sea, así como diciendo como tú, no, o sea es que era la típica cuestión de que uno lo tenía y tu amigo no cachaba nada, entonces pues, se perdí afortunadamente tenía amigos igual eran pillos, así que lo terminé más de alguna vez con algunos amigos por ahí ya vamos, rápido por otro lado este Gunis a mí me gusta mucho más que el de la NES. Me gusta mucho más todo el rato. Que a mí me prestaron el Gunis de, de Nintendo, pero no lo encontré mucha similitud con la película, entonces por eso es que no me gustó, weón. Bueno. No tenía nada que ver así. Tenía que juntar como llaves, encontrar cuestiones. Chucha, que la cagué, weón. ¡Ah, oh, weón, corre! Oh, que la cagué, weón, puta por estar hablando mal del juego Nintendo. Vamos. Corre, weona. Total, nos queda uno más. Ya. Estamos al borde. Y ahora vamos, rápido. Igual este nivel, siempre hay un nivel latero, ¿eh? Siempre hay un nivel latero, weón. La verdad vamos a ser rápido. Bueno, eso, no, no me gustaba el otro el otro Goonies porque claro, tenéis que como buscar cuestiones. No se parecía nada a la película. Yo ocupaba un puro mono, puro, que era el protagonista. Entonces no, no me gustó. Ya, ahora se abrió y apretamos cuevas acá. Vámonos. Ahí se salvó la mina y ahora. Ahora este que no sé quién es, weón. ¿Quién será este? Debe ser la otra mina. Había dos minas, una de lente. Ah, ese puede ser el... Bueno, había otro pendejo más que yo me acuerdo. Ya sé quién puede ser. Ya vamos, rajado. Y aquí lo que tenemos que hacer es colocar estos huevos acá. espérense Déjenme ver dónde sale el pájaro acá ya. Entonces, hay que ir colocando estos hueitos rápidamente aquí. Chucha. Oh, me, me rajé, weón. Se lo a pasar a la mina. Otro más, otro más. Chucha. Bueno. Buena. Ese, pajarra, ese pajarraco nos mató al tiro, pues bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Aquí lo que hay que hacer es que todos los huevos que están en el lado derecho Tenemos que ir a colocarlo allá arriba para crear una escalera Los que salen al lado izquierdo No nos sirven porque eso no los podemos llevar Entonces aquí la vamos a pasar al tiro Vamos, vamos, vamos, vamos, que se puede Vamos, negrita Negrita le digo yo, no sé, pero una buena como negra, weón. Bueno. Acaba de que serse al chino, weón. Bueno. De aquí no puedo, Chucha. Apreten cuea, weón. Buena. Uff. Bueno, bueno. Uf. bueno eso, de eso trata de hacer el weón. Bueno. Y aquí en este otro nivel, este es más brígido, weón. Bueno. Vamos. Uh y aquí tenemos que tener cuidado nomás, weón. Bueno. Sí. El brige a esta parte Puta, wey, no sabía Con que lleguen los dos para el otro lado, estoy feliz Uh, uno Vamos, vamos, cueva, cueva, cueva, cueva, cueva, cueva, cueva, cueva Listo, tenemos cueva Ya, aquí esta negra abre aquí Nuestro estimado se mete acá adentro Vamos a esperar que salgan esas porquerías de acá ya iba una, ya iba otra, no sé qué weas son. Vamos a esperar que también caiga una allá. Ya, nos vamos a hacer bien a la orillita. Cuando. Ahora, ya. Entonces, la negra se baja, se le cierra la puerta. Y aquí nuestro estimado tiene que abrirse. Pasamos para acá y lo mismo, chucha. No nos vayamos a morir que ya igual hemos avanzado su resto Aquí estamos como en el nivel que parece en la carátula En la carátula que pueden ver acá abajo Este es el nivel donde la mina tenía que tocar el piano Ah, esa puede ser la mina, pongo Bueno, sea quien sea Da lo mismo Uy, no, no me quise arriesgar Vamos, vamos, vamos Ahora, vamos Listo, la pasamos Falta todavía, falta todavía, ¡vamos! Este nivel es como origio, weón Y aquí tenemos que tener cuidado más que todo con los pájaros, weón Y no caernos A ver, veamos la secuencia del pájaro, ya... Hace eso... Hace eso... Ahí se va Concha su madre no había cachado ese pájaro, weón, puta Aquí hay que dejar un monito acá arriba Así que hay un pájaro que, que te persigue, no había cachado Oh, que soy tonto, pero como Ya, vamos No voy a dejar al mono solo y se, se entierra la espada allá A ver, esperense Ya, esa es la secuencia de ese pájaro Esta buena weón. ¿Qué pasó ahí, weón? Puta ¿Qué onda, weón? le ahí fue. sí De aquí yo sé que... Ya... Y ahora había que evitar cueva, ¿no? córrate para acá está lleno de pájaro esta weá ya el otro tenía que llegar acá entonces ah wea apúrate por negro buena hoy oh, vamos <ríe> Apúrate por negro. <ríe> ya, entonces aquí ya podíamos escapar, ¿po, ¿no? Donde bajamos la, la cuestión de donde está el pulpo. Ah. Ahora la mina. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Uah! Listo. Menos mal, po, weón. Bueno? Y aquí llegamos al último nivel. Cuando ocupábamos a Cacho y al compadre ese que era como medio deforme, que está. era como uno de los hermanos de los Fratelli Tenía. es el, el fácil. Me acuerdo que llegué, cuando llegué por primera de acá no supe qué hacer, weón. Lo único que sé es que llegué y.. y al otro día así me fui al colegio. Y en el colegio preguntándole a un amigo cómo se pasaba, weón. Qué ñoño weón. Ya, a ver, esta weá se pasaba así. Eh, um, uno. A ver. Uno tenía que bajar acá, activar eso. El otro después se iba o activa acá arriba para que pueda entrar también el barco. Acá. Y después tenía que bajar ahí. Aquí estamos en el final, pues cuando están en el barco. Por cierto, el pulpo nunca salió en la película, salía en el video. Ya, aquí hay que botar, hay que botar el, un cofre que está acá arriba. Y lo único que puede pasar es este buen padre, porque este es el hijo de la galla. Entonces ella no le hacía nada. Pero él se había hecho amigo de Cacho. Cacho era el gordito. Entonces aquí íbamos a votar el dinero y la guatona se va a volver loca. Y como que se muere. Entonces después de eso tenemos que. Eh, hacer bajar al otro personaje Aquí era lo que yo no sabía que hacer Pero yo dije, ¿y ahora qué hay que hacer, weón? Creo, creo que por un cumpleaños lo descubrí, weón Miren Yo juraba que Porque el gordito no llega allá arriba, weón Y decir ¿cómo llego? Era así de simple la cuestión ahí Y tenían que ponerse acá Pero bien pegado en el tesoro y finalmente aquí, el loquito este, que era como un enfermito, no sé qué onda, era weón bueno. O sea, no sé, era como deforme, pero era como un monstruo, Weón, bueno. Para esa época era un monstruo, bueno. Tenía que ponerse acá también. Era un weón raro, así con la cara. Si ves la película de Kunis me van a entender. Tú puedes ser, no sé, yo are... ¿Qué quiere decir? yo probably declarado uno de los... tú eres ahora como nombrado uno de los Goonies y lo termináis, po weón y ahí va el barco que salía al final de la película y ahí están todos los cabros mirando con el... con el compadre este que era como un monstruo, bro. y ahí lo termináis. y ahí partía de nuevo la cuestión ese es el de Goonies ¿Qué, qué, ¿qué quieren que les diga? un juego bacán, ha sido encantados buena gráfica, buena música se podía jugar de dos players al mismo tiempo era muy complicado encontrar un juego así como de aventurilla que... que... que, que como se llama, que lo pudiera jugar de dos players al mismo tiempo, ¿cachai? porque en el Atari igual era era abrigio por lo general era, eran de un player, ¿cachai? y los de dos players eran los que eran de deporte y todo ese tipo de cuestiones así que... bueno, ¿qué más les puedo contar de este juego? Ah, pues o sea, ya, ya lo vieron entero, lo analizamos por completo en realidad. No no, no, no sé qué más les podría decir. ¿Eh? Para la época era como... Era espectacular, pues, weón. Era, era la raja, weón. Bueno, si les gustó, ver la película. Para los que no la han visto, échenle un vistazo porque es muy entretenida. Tiene como mucha relación con el juego de video así que, eso pues estimado. espero les haya gustado este recorrido por The Goonies para Atari 800 kl 130 kl y 65 ¿Mm? hay otras versiones también, pero no... no. esta es la de Atari, la, la que traía la musiquita y todo el cuento la de, la de Commodore también, pero no, como nunca, no, nunca me gustó Commodore, lo admito nunca me gustó Commodore, era muy oscuro, los colores eran muy opacos en cambio Atari tenía colores más bonitos cosa de gusto nomás po. Pero bueno, espero les haya gustado el recorrido y luego nos vamos a estar viendo en otro episodio del juego El recuerdo ahí para a ver si analizamos otro juego de Datasoft. Creo que tengo ganas de terminar el zorro. ¿Mm? Ya, pues, espero les haya gustado. Chao.